English has opened so many doors for me in my professional career and I had the opportunity to live and work in the UK, in Oman, in Turkey and I have friends from all over the world, from Indonesia, from Russia, Oman, Turkey, from the Middle East and I hope not to forget the English because I really love the language. Quick, now exciting, fluid, practical, professional. Ainda que falo otros idiomas, o galego es la lengua que empleo preferentemente para me comunicar. Es la lengua en la que soño, es la lengua que me sale del corazón. El rato meus es un elemento chave para entender quién son y de dónde vengo. 12 Comprensible Poético Vivas. Nederlands es para mí el tal de un nuevo Fanningen en Beginen en profesional en persona-like de taal om een nieuwe land en nieuwe mensen te ontdekken. Nederlands was voor mij een moeilijk taal om te leiden, maar handig voor het dagelijks leven. Dat is voor mij om meer comfortabel te wonen in Rotterdam in Leeuwarden. Breem, eigenaardig, sterk, moeilijk. Soy mexicana y el nuevo idioma es el español. Me agrada mucho el español, malgrado las sebes diversas variaciones de palabras en los diferentes países que el parle. También parlo inglés y estoy aprendiendo en catalán. una experiencia es inigualable. No me es estudiar una lengua, es integrarse a la seva cultura, la seva Yen y el su territorio. Es una gran oportunidad que me eduque el día a día. La primera vegada que vais a escuchar va a ser un sentimiento hora de entusiasmo, alegría y curiosidad. El català para mí significa la posibilidad de integración y adaptación a la vida de Barcelona más fácil y rápidamente. Es una forma de comunicación con la gente y también una eina per la feina, porque a vegades el necessito. El, el catalá también ha suposat una forma de conèixer gent los cursos de catalá i puc dir que he conegut gent maca y molt interessant. Dolç, familiar, cantador, interessant, sí, sí. ilusionat, surllos. El castellano es la lengua de mi vida, pero cambia según con quién o dónde lo hable. Y cambia porque aprendí a hablarlo en Benatae, Andalucía, donde nací. Y también cambia porque ya hace 10 años que vivo en Barcelona. Mi castellano es más andaluz cuando hablo con mi hermana, mis padres o mis amigos de Benatae, ya sea allí o por teléfono. Pero mi castellano pierde todo el acento andaluz cuando hablo con la gente de Barcelona. Y por eso hablo el castellano cambiado. Familiar, conocido, fácil, tranquilo, alegre, cambiante, sencillo. Guaraní es guaraní, es el guaraní, el guaraní es el en es no, казвам се no, no, от no, no, no, език no, no, no, на no, no, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el no, no, no, no, no, no, no, Също така говоря английски, руски, no, no, no, no, la que no, no, es Stranen, Cuando llegué al porto, da la língua. Demore más o menos un año para fluente, mas pronto, siempre en día, moro en Aprendí el castellano y estoy aprendiendo el catalán. Con todo esto, a cabeza está portugués, que fue a mi lengua de todos los días durante tres años, ya no me sale naturalmente. Tengo miedo de olvidarme totalmente la lengua, porque más que unas regla gramática y una pronunciación, esta lengua representa para mí una otra cultura que faz parte de mí. Tengo saudades de hablar de Biblia portugués. 12. Bonito, musical, demasiado, calmo. Pomalička má ochotę na testovanie spoznávania nových krajín a kultúr. Keďže som do Slovenska, malej krajiny, od začiatka som si uvedomovala výhodu učenia sa cudzích jazykov. Môj rodný jazyk je slovenčina, ale rozumiem aj češtine, lebo som sa narodiala bývala v Československu. Na základnej škole som sa začal učiť nemeckčinu a angličtinu, na vysokej škole som k tomu pridala ruštinu. Odarala sa mi dostať na pracovnú star do Španielska, tak postupne k tomu pribudla aj španielčina. V súčasnosti žijem v Barcelone a považujem za nevyhnutné učiť sa aj katalánsky. Rigli, slocity, roslierni, Naceni, razzi. Aunque mi lengua materna es el castellano y en España también se habla la misma lengua, cuando llegué a España tuve una experiencia lingüística. Me encontré que algunas de las palabras que utilizamos en Colombia aquí tienen otro significado. Como ejemplos tenemos bocadillo. En Colombia es un dulce que se prepara con pulpa de guayaba y panela de caña de azúcar. La paleta es un helado hecho a base de agua. Piso es el suelo de un lugar. Pena se utiliza para expresar un estado de vergüenza y Bruta es una persona poco inteligente. Divertido, bailable, rítmico, cordial, asertivo. Thank you.